un nuevo video. espero que estén bien yo estoy más o menos la verdad les voy a ser bastante franco personales la verdad de las cosas me estoy haciendo el ánimo tengo que ser bastante sincero me estoy haciendo el ánimo ya que había que grabar vídeo y de aquí a cuando iba a poder volver a grabar no lo sé así que me armé de paciencia valor y toda esa shit eh, y de ánimo sobre todo, me armé de bastante ánimo y estoy acá con la CVR nuevamente estuve pensando en la mañana cuando me levanté y dije, ¿dónde mierda puedo ir a grabar el video? y ¡puf! la única opción viable era PR ya que es un lugar bonito hay curvas ricas y hace bastante tiempo que no venía así que eh, estoy acá en camino a Piedra Roja para grabar el video del día de hoy En el cual hablaremos de todo hermano De todo al respecto de la CBR Que ya está de vuelta Y que está de vuelta a su 100% Ya les explicaré más adelante Por qué tuve que hacerle rodaje Espero que se esté escuchando bien Ya que no se me olvidó Antes de salir hacer la prueba de sonido eh, La respectiva y prueba de sonido que... Debería hacerse siempre antes de salir, se me olvidó. Así que espero no estar hablando solo y perder todo el material que ya grabé. Hoy, domingo, no me acuerdo la fecha, pero... Hoy domingo domingo de votaciones. Domingo de votaciones, espero hayan ido a votar. Espero ya lo hayan hecho. Y agradecido con él de arriba porque no me volvió a tocar ser vocal de mesa. Ya... Puta, ya me tenían de casero, weón. Salí como ocho veces seguía vocal de mesa así que pff, ya está chato llegamos a piedra roja papucho llegamos por la parte de atrás piedra roja oye empecemos pues empecemos con la caña al toque empecemos al tiro con el tema como recordarán el último vídeo que hice fue de los dos años y medio que llevaba con la moto después de su compra, cómo estaba, su funcionamiento, etcétera, etcétera, etcétera. En el cual la moto estaba a la zorra, no tenía ningún tipo de problema, ningún tipo de desperfecto y yo estaba muy contento con ella. Bueno, fue solo hablar que la weá estaba buena para que la hueá fallara. No, no sé si le ha pasado que, que uno dice, no, sí, está buena, no tiene nada. Pum. Al otro día, me cagó una hueá así me pasó, por acá, era el retorno, no creo que me agueoné, eh. creo que me agueoné, eh. creo que me agueoné eh. y sí, me agueoné, eh. acá no era el retorno eh, la cosa está en que eh, la moto estaba buena y empieza a tener como un, un ruido raro en el motor cuando pasaba más o menos las 6.000 revoluciones, que empezaba como con un eh, cascabeleo menos fuerte y yo dije no esta weá no, no puede ser algo raro tiene el motor y la llevé directamente a onda puesto corto resulta que, que tenía los rodamientos malos que estaban probablemente estaban rotos o algo así y provocaba ese, ese ruido eh, altas revoluciones ya perfecto todo bien hasta ahí el problema está en que cuando hago la compra de los repuestos se me dice y se me notifica que eh, son hay que importar desde, desde 30 a 90 días más o menos ese era el, ese era el tiempo de espera y dije ok estamos en plena pandemia toda la situación eh, 30 días de espera en importación el día del loli no o sea esa cuestión no va a suceder así que me voy a tener que mamar los 90 días de espera, ¿cachai? Hasta que ya pasaron los tres meses y resulta que eh, los repuestos no llegaban. Más allá de hacer los reclamos respectivos, como llamar, hacerme presente, poner un reclamo en onda, y hacer todo ese tipo de cosas, más allá de eso, ¿qué se puede hacer? O sea, ir al CERNAC, ¿sí? al Servicio Nacional del Consumidor. Razón de que eh, el tema se iba a dilatar y tampoco no estaba ni ahí con meterme en juicio ni weá ni ah, que la verdad me daba la reverenda repaja hacer esa weá pasó el tiempo, toda la shit y eh, que pasa que pasaron seis meses hasta que llegaron los repuestos me, me llaman y me dicen los repuestos ya llegaron todo súper todo bien y qué sucede que eh, en 3-4 días más tenemos tu moto ya armada y yo feliz con ch... de bacana, así voy a tener mi moto, va a volver la motito pero qué sucede después de esa llamada? sucede algo bastante interesante en el cual yo digo claro. vos no podés tener más mala cueva weón, o sea a los dos días después que me llamaron de los recuestos van y me dicen eh, Daniel, tenemos un problema y yo, no me diga nada ¿Qué pasó? Yo dije, yo pensé, huevón los repuestos no eran O cualquier otra hueá, así como que no Se pitearon algo, no sé, etcétera, ¿cachai? Y de repente van y me dicen eh, sabe ¿sabes que tienen un problema? Estábamos desarmando la moto para Para colocar los repuestos correspondientes Y nos topamos con que Tiene en el cigüeñal un problema y yo fuck. así mi cara culiada fue de decepción total la única weá que quería hermano era tirarme de un puente del más alto que encontraba por ahí weón tirarme de un puente y a la con madre irme weón pero más que pagar el repuesto Adicional A mí me preocupaba otra cosa En mi cabeza En esas fracciones de segundo Que era ¿Tendrán el repuesto del cigüeñal a mano? ¿O tendré que mamarme seis meses más? Lo, mi primera pregunta fue ¿Lo tienen en stock? <risa> y gracias a Dios El mecánico Me dice Sí Lo pedimos Y en dos días más lo tenemos acá Y yo Oh, agradecido con el de arriba te es que dije yo cuánto es ah, tanta plata dije con tu madre siento que tenía que pagarla o sea no, no no me podía hacer el weón con esta pana ¿Qué sucede que claro a mí el mecánico va me dice mecánico de onda va me dice eh, mira nosotros podemos armar la moto así tal cual o sea es tu decisión pero o sea ya es bajo tu responsabilidad ¿cachai? y yo muy muy weón seré muy mala cueva tendré pero también sé y entiendo claramente de que si armo la moto así tal cual con ese problema, con el tiempo un problema en el cigüeñal que es una parte muy importante del motor eh, si tengo problema ahí puedo causar un problema mayor en el motor po. ¿cachai? o sea no es que no es que falte una tapita o que hay un tornillo suelto, no weón, es el cigüe. Y ahí de pasar de 400 lucas pasé a casi el. casi casi el, el doble. Igual hablé ahí con el mecánico, todo, todo el tema, me dicen, puta, pelado. O sea, Daniel, eh, igual de todas formas te podemos hacer una atención, te podemos hacer una rebaja. ¿Cachai toda la weón? Y yo, puta, se agradece, y se agradece muchísimo, porque ya que te, por lo menos te hagan una atención, eh, se agradece, porque perfectamente eh, podrían haberme cobrado lo que tenían que cobrarme y, y ya está, ¿cachai? No, no había necesidad de hacer una rebaja y, y yo tampoco claramente la pedí, o sea, yo la única wea que quería era mi moto, no quería ni una wea más ahí ya estaba chato estaba chato de esperar o sea llevaba seis meses sin moto que para mí fueron los, los seis meses más largos de, de todo este periodo desde que tengo moto bueno al final que terminó sucediendo le dije ok al mecánico como les comenté y compraron el repuesto cambiamos cigüeñal y aparte de cambiar el cigüeñal cambiamos los rodamientos que eran en principio la, la pana principal y algunos se preguntarán, ah, Pelaguito, ¿por qué no grabaste cuando fuiste a buscar la moto? Y es que sí grabé, pues, Fui conmigo, pero como la guay me pilló desprevenido, de, de, de tuve que irme de Pudahuel a la, a, la, a la granja, que es donde vivo yo. Y después de la granja irme para allá condes. En toda esa logística, que me salió como la mierda la logística. Pasa que tomé la cámara, todo el tema, y grabé varias cositas, que las vamos a ver más adelante en el video probé algunas cositas, pero ay, que la cuestión está en que se me acabó la batería. Pues, weón. No salí con la batería cargada. Como me dijeron en una historia de Instagram, tuviste seis meses para cargar la cagada de batería, weón, y cuando tuviste que ocuparla, la no estaba cargada. Weón. Bueno, ya voy caminando al metro. Estoy extasiado. Tengo puras ganas de llegar. No hay la hora ya de que de, de llegar a, a Honda y poder, eh, poder tener la moto de nuevo, ¿cachai? Ojalá poder expresarles con, palabra, con palabras lo que, lo que siento en este minuto. Ahora voy caminando por Vespucio para llegar a, al metro de nuevo y, y emprender el viaje ya directamente al concesionario a buscar la CBR. Cabro, ya estamos fuera de onda. Acabo de llegar. Eh, hay un par de cosas que no voy a poder grabar, que es como pagar, poner la clave del, de la tarjeta. Eh, ya cuando tenga la motito en mi poder, eh, voy a prender de nuevo la cámara y vamos a hablar hartas cositas que tengo que contarle acerca de, de qué ha pasado. De... Al <risas> Tenemos la motita en la casa. En cierta forma, igual siento que, que haya sucedido eso de que se me haya apagado la cámara tiene sus ventajas porque cuando fui a buscar la moto estaba tan concentrado en ir a buscar la moto, en sacar la moto y toda esa shit que la verdad en muchas ocasiones no sabía ni qué decir frente a la cámara. Es bastante Repetitivo, Porque a cada rato decía Es que estoy emocionado, es que estoy emocionado, es que estoy emocionado Es que mi motito, mi motito, mi motito Puta que la eché de menos, bla bla bla Entonces, era eso, era eso el vídeo Y era re poco lo que se podía hablar un poquito más como en detalle ¿Qué sucede? Que ahora ya por lo menos ya tengo digerido todas esas sensaciones De que la moto volvió, la moto volvió Y ahora puedo ser más objetivo al momento de hacer el video. Pero para eso voy a parar para explicarles de mejor manera, yo creo que aquí estamos súper. Entonces, ¿qué se hizo? Se le eh, hizo el cambio de los rodamientos en la caja cambio. Se hizo cambio de el cigüeñal, más la mano de obra. Me hicieron un pequeño descuento en onda. Cuando saqué la moto, lo primero que me dijeron fue que tenía que hacerle un rodaje. ¿Cachai? De, yo podía elegir hacerle un rodaje de entre 500 o 1000 kilómetros. Yo se lo hice directamente y lo hice a los. Eh, a los mil kilómetros eh, Ayer, sábado Le hice el cambio de eh, El cambio de aceite Y ya hoy día ya está al 100% la moto Por decirlo de alguna manera Hay un tema que al principio se lo comenté a un par de amigos Era que eh, Cuando me la pasaron Tenía como un pequeño ruido la moto Así como que, o sea, no ruido, era como que como un sonido grave en la moto ¿cachai? era como un sonido grave que tenía la moto y, y en algún punto yo pensé o llegué a pensar que well, algo le pasó a la moto ¿cachai? O, o como tuvieron que abrir el motor para hacer el cambio de cigüeñal y de los rodamientos cagó, ¿cachai? he sabido de historias de gente que dice que cuando te abren el motor cagaste porque ya la moto no es la misma entonces yo estaba pasándome los meos rollos a un par de kilómetros ya, poco a poco, ese, esa sensación que tenía como de un motor más ronco y toda la cuestión se fue pasando. Y que poco a poco con el rodaje las piezas se iban ahí... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, se iban acoplando, por decirlo de alguna manera. ¿Cachai? Así que por el minuto, todo de paná, Hoy en día la moto está, pero... 10 de 10. ¿Cachai? Así que... Estoy muy contento, muy feliz de que la CVR haya vuelto Lamentablemente eh, estos temas de repuesto y toda la cuestión Sobre todo tema motor, yo creo que eh, si no los compras originales No vale la pena, o sea, meter ahí un rodamiento que probablemente no sea el adecuado Te puede dejar una cagada muy muy muy grande Así que no queda nada más que pagar eh, en este tipo de situaciones se barajaron varias opciones también en el tiempo, donde pensé también sacarla de onda, llevarme a otro lado, pero a la final de hacer esa jugada, lo único que iba a hacer era hacer que yo gastara más plata aún. Y esos cabros, ahora vamos a empezar con los Motoblogs nuevamente. Vamos a empezar de a poquito con los Motoblogs. Eh, tengo muchas ganas de eh, hacer el, el test drive a la CBR1000. Eh, así que, Jorgito, yo sé que estás viendo esto mi pana, que ayer, nos ah, no, antes ayer nos pegamos una buena ruta en Quintay así que bueno, un besazo de acá mi pana y recuerde se viene el Tesla de la CBR1000 pero bueno cabrón, acá estamos, estamos de vuelta el peladito volvió pensé que iba a poder tomarme la última curvita tranquila antes de irme para la casa pero parece que no parece que el destino así no lo quiso Así que esos cabros, los quiero mucho y nos vemos muy muy muy pronto Chao, chao, chao